Bueno, pues eh, aquí quisiera comentar que nuestra programación se divide en dos partes. Una es la programación musical y otra es la programación de contenidos. Y en ambas tenemos una gran variedad. En la programación musical tenemos música clásica, tenemos rock, tenemos música para jóvenes, para niñas y niños, danzón, eh, música... Le llamamos Música del Recuerdo, que es la música que ya tiene algunos años, eh, música de salsa, bueno, tenemos una programación diversa. Pero el programa o los programas más escuchados musicalmente hablando son en primer lugar Rancheritas de la Tarde, que tiene 30 años y que es el programa que más llamadas recibe y que más gente sigue. Eh, otro programa que también es muy escuchado es eh, Amanecer Ranchero, que es a las 5 de la mañana, que conduce, bueno, Rancheritas, lo conduce Eduardo Hernández Cantero y Amanecer Ranchero Francisco Chimal Cortés. Y son los programas musicales más escuchados. Y en programas de contenido, pues tenemos contenidos diversos, como en temas de derechos humanos, de... Eh, Rendición y transparencia de cuentas, de protección a los animales, eh, protección al medio ambiente, programas de equidad de género, las noticias. Les damos espacio a las personas de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, eh, en fin, que tenemos una, una programación diversa. También tenemos convenios con otras organizaciones como el IBEC para transmitir programa un programa suyo que se llama Ritmo México Sur eh, para promocionar la música alternativa del sureste mexicano otro con Radio Educación con una serie que se llama Estrenando Cuerpo y es especialmente para adolescentes con ALER que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para retransmitir algunos noticieros latinoamericanos eh, hay una chica venezolana que nos hace algunas cápsulas eh, con temática de, del medio ambiente para Radio Teocelo, tenemos enlaces con César y mm, la compañera Joana que están en Barcelona y que se comunican constantemente, pero eh, me parece que los programas más importantes en contenido, si tuviera que definir dos, así como lo hice con lo musical, pues serían eh, las noticias por la importancia que tiene que la comunidad esté informada de lo que pasa en la región y también el programa de Cabildo Abierto por, eh, pues, por la importancia que tiene el hecho de que las autoridades vengan a rendirle cuentas a la ciudadanía y además es un programa con 15 años al aire que ha permitido la participación de la ciudadanía en diálogo con las autoridades y que ha hecho que la radio Teocelo merezca un premio nacional de periodismo.